Omega Pro desaparece. Y esto es eh, oficial mediante la página de eh, la revista digital Business for Home, la cual trae como titular este siguiente enunciado. Esto fue el día de ayer, 22 de enero del 2023. Google Ad, ad adquiere la división de mercadeo en red de Omega Pro. Pro. O sea, Omega Pro ya no es independiente, sino que eh, la adquirió Go Global para que ustedes se den cuenta de que Omega Pro, la plataforma como tal con la que todos ustedes iniciaron, ya desapareció totalmente. Plataforma de educación en línea Go Global acaba de anunciar la adquisición exitosa de la división de mercadeo en red de Omega Pro. Go Global es una plataforma educativa diseñada para ofrecer la mejor cap capacitación en desarrollo de habilidades para empoderar al mundo. Bueno, aquí eh, podemos ver a este señor, a.k. Khalil, el cual es el eh, CEO. Me parece que ese señor ya ha aparecido en Omega Pro. Me parece, no sé. No sé, pero tengo la idea de que sí. con esto que pasó de, de Pulse y todo esto me parece que por ahí anduvo. Eh, pero bueno, eh, hay muchas noticias, muchas cosas que les voy a mostrar el día de hoy. Eh, esta semana que comienza tengo muy poco tiempo, entonces voy a tratar de hacer todo lo que quería hacer en videos separados. En este solo video, este va a ser un video largo y... Eh, Siguiente cosa que les quería mostrar, ustedes como saben los líderes de Omega Pro eh, andaban en Panamá Simplemente porque a Juan Carlos Reynoso se le ocurrió, porque no quiere gente infiltrada en, este, en estos eventos La gente va a tener que estar viajando de país en país para escucharlo, porque parece que él no quiere aparecer en Zoom ya eh, de hecho, se suponía que la semana pasada era la llamada corporativa, la cual se desapareció totalmente. Eh, pero aquí tengo el comunicado. Esto no se los voy a mostrar porque me lo pasaron en... Eh, me lo pasó una persona en WhatsApp. Aquí tengo abierto mi WhatsApp. Espero que no se esté viendo. No se está viendo perfecto. El comunicado de resumen de lo que se habló. Ustedes saben que todo eso está filtrado. Ellos dicen solamente lo que quieren... Eh, eh, decir, buenos días equipo, muchas gracias por toda la resiliencia que han tenido durante todo este tiempo. Una de mis razones de haber asistido a Panamá es tener información de primera mano y tener una interpretación más clara de lo que he venido pasando y cómo se va a proceder para realizar los pagos, que es lo que por el momento realmente nos interesa. Resumen del evento. Número 1. Este evento se realizó con más de 400 personas con el liderazgo más fuerte de toda América. Wow. Número 2. Hay una fuerte sensación de positivismo por los líderes top Oscar, Angie y Santiago. Obviamente ellos son eh, también parte principal de eh, esta jugada. Quienes son las personas que están en contacto con el corporativo. Recuerden que dos de ellos viven en Dubai. Quiénes serán? Me imagino que dentro de esos está Angie y Oscar. El otro no sé cuál es, pero Angie sí, porque ustedes saben que tuvo multas, las tuvo buscando la Superintendencia Financiera, ha tenido problemas y eh, todas estas personas terminan yéndose a vivir a Dubai porque no hay ley de extradición y pues eh, todas estas estafas están centralizadas principalmente ahí. Y realizan un seguimiento diario de cómo está la compañía. Ellos tienen la posibilidad de entrar y salir las veces que quieran de la oficina de Omega Pro. ¿No sería así? Yo me acuerdo en una llamada, eh, un líder que decía que no es cualquiera el que puede entrar a hacer preguntas a las oficinas de Omega Pro, que tiene que ser alguien que tenga un rango alto y que sea una persona... Eh, que haya captado a varias personas. No puede ser cualquier persona ajena a Omega Pro. Y hasta el momento se han dado cuenta que OMP está trabajando muy fuerte para solucionar rápido lo de los pagos. Solucionar lo del hackeo, que ustedes saben que, según lo que dijo el mismo Juan Carlos Reynoso, ni siquiera fue que se robaron la plata. Fue que hubo un intento de hackeo y ellos para prevenir... Me estoy agarrando las manos para no hacer comida. <risa> para prevenir que realmente le roban el dinero. Y eso ya hace prácticamente que tres meses. Una cosa así. O sea, Hacker House, la peor compañía del mundo. <risa> si, si usted tiene una empresa y es hackeada, o sea, Hacker House, lo peor que puede existir en este planeta. Eh, número tres. En este momento, Andrea y Delaware están trabajando muy fuertes para que toda la comunidad para que toda la comunidad al 100% recupere todos los capitales eso está mal redactado, debería ser recupere todos los capitales al 100% la intención de ellos es quedarse con un solo capital de las personas que han confiado en ellas las cuentas que decían continuar con el broker cuando regrese a la plataforma OMP van a poder regresar y ya Deciden si retiran o continúan con el nuevo proyecto 5. Las personas continúan con el broker Ya se han habilitado las opciones para que puedan continuar con el proceso de meta 5 no, no van a ser todas al tiempo Se están corriendo procesos y por, O sea, todo esto lo manejan de la manera más, más rudimentaria posible Todo lo hacen de la manera más difícil A mí, a mí me, me extraña Cómo es que una plataforma de este tipo duró cuatro años si con cosas fáciles de hacer, todo lo, lo complican y teniendo una, una plataforma, cuando estaba pagando pagaba al día, pagaba en el momento que es, o sea, no había ningún problema pero ahora que se quedaron sin dinero parece que ya se les olvidó cómo hacer las cosas bien, todo lo hacen de la manera más complicada posible los pagos no se han realizado ya que es un proceso complicado de identificar cuáles son las cuentas reales y cuáles son las cuentas falsas que fueron generadas por los hackers ya que fueron generadas más de mil cuentas por ellos y la compañía no quiere que el dinero de las personas reales se filtre por allí. Bueno, es que hay hay muchísimas, muchísimas maneras de si cuando se registraron Había eh, Un correo electrónico Lo único es que hay que hacer es enviar un correo De confirmación a esa cuenta Y que la persona Le responda con su información personal Y le envíen el dinero, eso es todo O sea, no hay que hacer tanta cosa Los pagos se empiezan A realizar esta semana que viene Y se van a hacer por bloques Esperemos Vamos a ver, ese proceso puede durar Entre 3 y cuatro semanas hasta que el 100% de las personas reciban sus pagos o sea antes ellos pagaban en el momento que usted le, le solicitaba el pago era como un reloj suizo no había falla ahora curiosamente van a alargarlo de entre tres a cuatro semanas muy bien un aplauso para omega pro en cuanto a la nueva compañía, hay unas sensaciones muy positivas. El próximo primero de febrero se hará la, el, el pre-lanzamiento oficial y espero que las personas realmente interesadas con una convicción, con una meta, con una visión, con sus sueños sean más grandes que sus miedos. Vean cómo empiezan a trabajar la parte psicológica. Tengan la posibilidad de estar en este gran proyecto. Uno de mis compromisos es no promover el nuevo negocio hasta que no se vean los resultados de los pagos. Que esto siempre lo veo en, en todos los líderes. Así pasó con HomeCNL, que cambió a Smart SmartCNL. Pero a partir de mañana vamos a empezar con el proceso de filtrar las personas que relativamente desean continuar. porque ponen relativamente? O sea... Como que sí, como que no. Entiendo y me pongo en los zapatos de cada uno de ustedes. Y de verdad que tanto para nosotros como los líderes y ustedes han sido un proceso fácil. No ha sido un proceso fácil. Solo nos queda esperar y confirmar en esto que nos informa el corporativo. O sea, gastaron dinero para ir a Panamá simplemente para que les dijeran algo que podían decirles por su... Eh... Chicos, algo me acabo de acordar de algo. Hay, como les dije, este, este video va a ser un popurrí no voy a extenderme mucho en los temas para tocarlos todos. Eh, ahorita llevamos 10 minutos exactos, yo creo que con 10 minutitos más estamos. Eh, en los comentarios de mi canal hay una persona que se crea cuentas, eh, es un multicuentas. Que está eh, poniéndoles de que ellos pueden eh, recuperar el dinero perdido de todos ustedes. Ahorita estoy revisando mi, mis comentarios y yo lo tengo limpio. Mis últimos videos por lo menos. Porque cada cuenta que hace yo la bloqueo. Cada cuenta que hace y comenta yo la bloqueo. Pero estoy hablando de eh, una compañía que se llama Loated Cyber, Loated Ciber. el cual ha estado dejando comentarios diciendo que ellos tienen eh, ponen eh, muy inteligente este muchacho, bla bla bla bla bla bla y al final ponen lo, eh, esta persona me ayudó a recuperar mi dinero perdido y todo eso. Gente, cuidado, cuidado, ustedes van a entrar en esa, o van a preguntarles siquiera a estas personas porque es una rotunda estafa. Estuve viendo en internet y también hay una persona que le ha estado pasando esto. Vean, el, eh, este es j Tech. Estoy en este video mostrándoles una de las estafas que también se realizan a través de comentarios en YouTube. De hecho, en eh, mi canal, que es muy pequeño, ya hay muchos comentarios como el siguiente que estoy colocándoles en pantalla. Estoy feliz de dar elogio a este tipo, Lo Exciber, me ayudó a retirar mis activos. ¿Ves lo que pone: estoy feliz de los elogios a este tipo, Lo Cyber, me ayudó a retirar mis activos que pensé que había perdido. Así le está llegando a muchos YouTubers, yo prácticamente sé. Que no soy la única persona, me imagino que a Javier Saavedra, a, a Javier Silva, eh, a Tonga, a NFT le han llegado este tipo de mensajes en sus videos. No voy a poner todo el video, pero esta persona explica que. Sí, es que pensé que había perdido mucho dinero, curan todos los videos con este mensaje. Así me pasa a mí exactamente. Quiero expresar al... mi agradecimiento mira, mira, y su equipo por mi la amabilidad. A mí me llegan esos eh, mensajes y yo lo que hago es ocultar todos los mensajes de esta persona. Los quita de todos mis videos, pero al rato vuelven a aparecer otra vez. Ahora, esa gente, ¿quiénes son? Esa gente, si tú lo pones en internet, lo único que hay, lo único que hay es un, eh, un canal de YouTube. Vamos a ver... Oh. Vamos a ver el dichoso canal de YouTube de esta gente. El cual, si ustedes ven aquí, es simplemente, no tiene videos. Es simplemente, vean que aquí dice el Loated Cyber y le están cambiando el nombre. Ahora están utilizando otros nombres también para que ustedes estén pilas. y si ven esos comentarios en mis videos, es una Completa estafa. Aquí lo que muestra esta persona es. Básicamente esto debe tener. Esto debe tener copyright sí o sí. Lo que muestra básicamente es. Eh, solicitudes de pago. Que recibió dinero. Pero es un canal. Un canal que si ustedes lo ven. Lo que tienen son 87 suscriptores. La gran empresa que recupera dinero con 87 suscriptores suscriptores, pero eh, muchachos, para que estén realmente atentos a esto y no vayan ustedes a caer en una estafa más, porque lo están poniendo en todos los videos relacionados a Omega Pro, ya lo he visto en muchos otros canales eh, y creo que es esto ah bueno, iba a ser un video relacionado con, eh, ustedes me están mandando videos a mi WhatsApp. Antes de que se me olvide, perdón. Eh, todas las personas que quieran mandar su eh, testimonio sobre lo que vivió con Omega Pro, que fue lo que pasó. Ya me han mandado, eh, creo que dos personas más. Pero si usted quiere eh, eh, mandarme su testimonio, puede hacerlo a mi número de WhatsApp más 506-8973. 9988 más 506 8973 9988 usted me escribe vía whatsapp y me envía el audio yo lo analizo y una vez eh, que ya yo le dé la aprobación lo pasamos a mi canal para que usted tenga micrófono abierto y exprese también la situación que vivió también me estuvieron eh, mandando varios links de videos que ustedes quieren. Emanuel, tienes que ver este video. Emanuel, tienes que ver este otro. La verdad, no he tenido tiempo de verlos. Pero se me había ocurrido hacer un video solo reaccionando a los videos que ustedes me mandaban. O viendo los videos que ustedes me mandaban. Para ver qué se podemos agarrar de ahí o qué podemos aportarle más. Eh, entonces, eso es lo que voy a hacer exactamente Este es un video que ustedes me mandaron. De hoy, con un corazón partido. Los créditos a Marcelo Arambide Español. Quieren ver el video sin comentario, pueden ir a ver su canal. Les vamos a hablar sobre esta situación de Omega Pro. Hace casi dos años, durante la pandemia, grabé este video advirtiéndolos de esta situación. Quiero cubrir lo que, lo que ellos estaban prometiendo, porque es algo que ustedes pueden identificar, cómo como ver una estafa en este mundo. Esa persona parece que no es hablante en castellano nativo. ...mundo financiero, ¿de acuerdo? Y también hablar sobre lo que va a pasar, porque sinceramente a mí me parece que, que el dinero literalmente está perdido, especialmente porque parece que están cerrando una empresa, abriendo otra... Entonces vamos a hablar un poquito de ese tema, ¿de acuerdo? Yo hasta me acuerdo que habían personas que me respondieron en YouTube diciendo que yo era un estafador, este y lo otro, es como... Esto me pasó a mí exactamente igual. La gente decía, Emanuel, es que usted también estafa a la gente. Y yo, ¿cómo? ¿Por qué? Es que usted gana dinero de YouTube. O sea, eso es totalmente ilógico. Lo que yo gano de YouTube, primeramente, no me alcanza para mis gastos diarios. Es un aporte adicional a mi trabajo principal. Y ahora, el dinero que me da YouTube no me lo está dando la gente. No me lo está dando nadie. Me lo está dando YouTube. Yo no me estoy robando ese dinero de ningún lado. Y por ende, es dinero limpio. No como el que está, estuvieron ganando la gente de Omega Pro por meter a más gente que ahorita están sin su dinero. Además, todos estos videos requieren tiempo, requieren tiempo de edición, requieren tiempo de investigación y pues qué más que esté pagado por todo el trabajo que conlleva de hacer estos videos. O sea, es algo totalmente ilógico una culta con estas personas. Primero lo que voy a hacer, déjame activar la, la, la grabadora para poder eh, enseñarles la, la, el video inicial que ellos estaban enseñando con este proceso de, de, de Omega Pro, donde básicamente prometieron como 200% de publicidad en 16 meses. Ojo, ojo, mírame, mírame los, ojos, los ojos. Nunca inviertas... Perdón, es que <ríe> estoy tomando café y me hago de helado para que ustedes no me vean. Pensé que sí si me no estaban bien. Nunca hagas negocio con alguien que te está prometiendo una rentabilidad. En este negocio de la bolsa, claro que se puede hacer mucho dinero, pero nadie te puede prometer un retorno de inversión. Nadie te puede garantizar un, una garantía de que, que vas a Exactamente. ganar dinero, ¿de acuerdo? Pues, Exactamente. Mira, vamos a ver este, este video. Es participar con diferentes paquetes de operaciones de Omega Pro. Que ese fue de 100... uno de los primeros videos. Señores y señorita. Oh, oh, ah, este es el 700. No lo conocía con el, con el corte que trae ahora. Es, ya, yo me acuerdo de haber visto ese video. Solo 16 meses. 200%. O sea, señores y señoritas. Ok. Es, es, es imposible. Que alguien te garantiza Una rentabilidad mejor que Warren Buffett Y después ellos lo que hacen Es que ellos te dicen Que no puedes retirar tu dinero En cierto tiempo para poder asegurar Que pueden acumular todo el dinero Básicamente como, como Tanto en la bolsa como en cualquier cosa En la vida uno gana y pierda La idea en este mundo del trading Y la bolsa es que ganamos más que perdemos ¿sí? Una persona hasta todavía puede ganar dígame en omega pro cuando estuvo pagando digamos los primeros tres meses en qué mes a usted le dejaron de pagar porque el trading no funcionó y ese mes se fueron en número rock ni uno solo ustedes le pagaban siempre la misma rentabilidad todos los meses y en el trading no funciona así como lo está diciendo este señor el trading, hay meses que te va súper bien, hay meses que te va súper mal. Pero, siempre, sí o sí vas a tener pérdidas. Y como lo dice él, lo, lo ideal es que la pérdida sea menor que la ganancia. Para que a fin de mes siempre hayan números positivos. Pero esto de siempre salir con los números positivos, todos los meses, esto no existe. Inclusive el mismo Warren Buffett, en uno de sus libros, dice que él ha perdido más de un millón de dólares en una sola transacción. ¿Pero qué es lo que pasa? A como ha perdido un millón de dólares, ha ganado muchísimo más de, de un millón de dólares en otras transacciones. Para que ustedes pongan en eso, sobre una, pongan esa información sobre una balanza. Si Para que vuelvan a escuchar nuevamente... Otra plataforma que funcione en trading, sepan más o menos por dónde van los tiros. Menos que pierde, o sea que pierde más que gane, siempre y cuando el retorno al riesgo es un valor más alto. Les voy a dar un ejemplo. Dentro de DTA, el sistema de los principiantes que enseñamos es mínimo 2 a 1. Eso significa que si tú ganas 100 dólares para siempre perder 50, siempre... Siempre y cuando ganas más del 50% vas a poder ganar, porque ganas 100 Siempre y cuando ganas más del 50%. ¿cierto? Si subes eso, vamos a decir que ganas 4 a 1, que son los ferios más avanzados, que, pier que, que ganan eso después de aprender. Eso significa que si yo gano 400 dólares por cada 100 que pierdo, por ejemplo, significa que puedo ganar solo 25% de las veces. Y todavía ganar, porque estoy ganando cuatro veces cada vez que gano, mientras que pierdo mucho menos. ¿De acuerdo? Correct. En este negocio que Así ellos es están planteando es que te estaban prometiendo una rentabilidad donde automáticamente lo recibes. O sea, que nunca pueden perder dinero. O sea, que la, la rentabilidad de ellos, imagínate lo que, que les es mejor estoy que diciendo. Buffett. Ah, qué maravilla de negocio. Bueno, ¿qué es lo que está pasando ahora? aquí cambio el aquí cambio el, el la pantalla déjame tratar de conseguir acá lo que les tenía esto es una publicación que ellos compartieron el día 29 de diciembre okay, esto ya de pie, ¿no? y bueno ustedes pueden leer básicamente lo que dijeron pero básicamente están diciendo que ah, ahora ¿qué? en adelante testimonio. tienen que usar. hasta bueno, el sistema de sacar tu dinero pagando la se apareció entonces, ahora supuestamente si uno... Perdón que lo adelante chicos, es que el, el tiempo que tengo ahorita disponible es bastante poco y tengo que salir, entonces... Y tengo que ver otros videos que ustedes me mandaron, entonces vamos a hacerlo así. Si ustedes quieren ir, pueden ir a visitar a este chico y ver el video completo. Si no quiere retirar su dinero, ahora le van a cobrar 30%, que aquí hay otro video de una publicidad de, de ellos... La se de la voy a poner? Partir, tú tienes la decisión de sacar tu dinero pagando la penalidad del 30% O cumplir los 16 o los 26 meses y la compañía te sigue pagando normal 16 o 26 meses O sea que básicamente Esto fue lo de los cambios que hicieron en septiembre no Lo que puedes hacer es recibir tu dinero de regreso con una con un impuesto de 30% que acuérdate eso no fue lo que dijeron al inicio que prometieron que iban a recibir 200% en 18 meses o un año en la cantidad de tiempo que dijeron y ahora están diciendo bueno como había sí pero en los términos y condiciones dice todo eso si ustedes lo leyeron antes de entrar omega pro ellos decían que podían cambiar lo que ellos quisieran básicamente sin previo aviso, sin decirle nada y podían hacerlo sin su consentimiento. Y eso estaba en los términos de y condiciones de la página de Omega Pro. Y ustedes lo aceptaron. Y a un ciberataque que yo no creo eso en lo absoluto. Básicamente yo creo que el pirámide ya se le cayó, especialmente con el fracaso de los criptos y ya no pueden seguir pagando los clientes viejos con la cantidad de clientes nuevos. O sea, se cayó el pirámide. Ya ahora están transfiriendo toda la información a otra empresa, te están haciendo una multa de 30%, que no fue el acuerdo que tuviste con ellos inicialmente, ¿cierto? Y si quieren dejar dinero a 16 meses o 20 meses, cuando era, ahí les va a dar a ellos la, la, la, la, la oportunidad de tratar de, de recuperar ese dinero. Les da el tiempo para poder armar el pirámide con otro Correct. nombre. Chicos, si quieren ver este video completo, eh, okay, es lo pueden que... buscarlo. Eh, él se llama Marcelo Arambide. El video se llama La estafa de Omega Pro. Se cayó. Eh, vamos a ver rápidamente otro de los videos que ustedes me mandaron. La verdad yo no he visto ninguno. Recopilé todos los links aquí para eh, verlos en este video. ¡Oh! Vamos a ver, aquí parece que hay como un testimonio. Este me parece que sí que lo vi. Porque me lo pasaron varias personas. Hola, Paisa. Cuénteme, ¿usted qué hubiera hecho con esos 600 mil pesos? En este momento, si no los hubiera invertido en Omega Pro. A ver, le cuento. Con esos 600 mil pesos yo en este momento fuera llevado 400 mil serían para pagar dos cotas de un lote que debo me quedan 200 mil esos 200 mil bueno, con esos 200 mil yo creo que cuando a arreglar la moto que vale por ahí 100 mil, me quedarían otros 100 mil con esos 100 mil pesos invitaría a mi hija y a una amiga echarnos un baile <risa> en, ese, en ese baile que queden se me tire 70 mil pesos, quedan 30 mil. Qué lástima, cómo, cómo duele esto porque se ve que son personas trabajadoras que realmente se ganan el sudor, el, el, el dinero con el sudor de su frente y que les ha costado mucho para que venga un sinvergüenza a jugar con las ilusiones de todas estas personas. Con esos 30 mil el domingo, o sea mañana, me compraría tres platos de lechonas a 9 mil pesos para no contar con reguero. Todavía me quedaban 3 mil pesos Y con esos 3 mil pesos, esos sí se pierden Porque esos se van en el pantalón para la, para la que lava la ropa Y bueno, ahí van sido Pero, pailas Ahí estoy esperando los 600 mil de Omega Pro Aquí el amigo también está esperando ¿Por qué los colombianos dicen mucho pailas? He notado esto, todos los videos dice ¿Pailas? ¿Qué significa? Me lo pueden dejar en los comentarios esperando Pero nada, no dan luz verde para nada <risa> no. Qué bueno que se lo toma con humor Mejor dicho, aquí estoy con mi amigo El Paisa todavía esperando la plata de Omega Pro. Ojalá no se pierda esa platica porque es muy duro para conseguir las moneditas. Omega Pro, no nos falles. Oh ya, eso <risa> echarle tierrita. a <risa> echarle tierrita como dice mi amigo El Paisa. Sí. Listo, pero pues. <risa> me gusta, me gusta mucho cómo se lo toman. Eh... Lamentablemente hay gente que perdió más, hay gente que perdió menos, eh, hay gente que se endeudó para, para hacer para meter dinero en Omega, pero hay gente que está perdiendo su casa. A mí me pasaron un testimonio, eh, ay, ¿dónde está? Es que me escribe tanta gente que no sé dónde es. Eh, ah, ya me acordé, ya me acordé quién era. Quiero quiero por lo menos leérselo Para que ustedes Vean también Pero ¿dónde está? Para que ustedes vean también No chicos, no lo encontré me, me pasaron un testimonio de una señora que la desaja, desalojaron del departamento hace, hace cuestión de unos días porque tenía un dinero en Omega Pro Le iba a leer ese caso, eh, sin mencionar obviamente a la persona Pero no la encontré eh, Otro video muchachos, vamos a ver qué fue lo que ustedes me mandaron para que yo viera Aquí tengo otro video de YouTube Vamos a ponerlo por acá Entonces, en este momento okay. estamos más o menos a 12 días Para el lanzamiento oficial ¡Ese oh, soy yo! el prelanzamiento de la nueva ah, a, o sea, esto va a Ah, ok, ok, ok, ok Agarraron mi, mi video eh, MLM Pro oficial eh, Que he dicho que puso los créditos Créditos YouTube, Emanuel G eh, Y Puso 12 días para lanzar la nueva Por no, no, los no, siglos los no, no. de los Pero siglos no, no, no. Hay muchos detalles ¿Qué fue Entonces lo que es? en este momento okay. estamos más o menos a 12 días para el lanzamiento que oficial se haga oficialmente el prelanzamiento de la oh, esto va a seguir con no, los no, siglos no, de los no, no, siglos no, no, no, no. hay muchos detalles que todavía no puedo decirles ahora como ya era de esperar Omega Pro se prepara para hacer su prelanzamiento de su nueva plataforma muchas personas no logran entender qué es lo que está pasando con Omega Pro se estarán preguntando recuperaré mi dinero o no lo recuperaré déjame decirte que tu dinero ya no lo vas a recuperar y la lamentablemente así es lo más que se puede hacer actualmente ahora porque trabajan ellos con criptomonedas porque la criptomoneda es muchísimo más difícil de darle un seguimiento y saber eh, o sea no tiene un registro donde usted pueda ir y consultarlo eh, fácilmente por Justamente ese es el propósito de las criptomonedas. Sí, se pueden rastrear movimientos y todo eso. Pero saber a quién le pertenecía ese dinero originalmente no es tan fácil como el dinero fiat. Que el dinero fiat deja registro donde usted compró, eh, donde usted le hizo una transferencia, todo queda registro en, en criptomonedas. No, por eso es que ellos trabajan con eh, BTC. Ahora, eh... Caso contrario de lo que sucedió con Mantequilla. Yo no sé si ustedes siguieron ese caso, pero Mantequilla ahorita está pagando con cárcel. ¿Por qué? Porque él no trabajaba con cripto. Trabajaba con dinero fiat y le daba un recibo a las personas. pues tenían evidencia tangible de que les había dado dinero esta persona y por eso es que pagó con cárcel. Con Omega Pro es más difícil por esta situación. Sí se puede, pero la gente tiene que denunciar y hacer una denuncia colectiva, que sean muchas personas. Lamentablemente muchos no quieren ni siquiera decir su testimonio eh, en un audio y pasármelo a mí, ni siquiera ir a denunciar. Entonces la, la situación está Bastante complicada La única forma de que puedas seguir generando ganancias Es que te unas al nuevo esquema Piramidal llamado Go Global De Omega Pro Déjame decirte que esta estrategia la han utilizado Muchos esquemas piramidales Que al día de hoy Dos. ya desaparecieron Y ya no existen Y uno de los casos es la empresa Grupo Cifra Que su CEO fue Jonathan Cifuentes Y en su momento Grupo Cifra dejó de pagar a las personas Con la promesa de que en unos meses Grupo Cifra volvería a pagarles a los Inversionistas, pero Correcto. en qué se parece lo que está aquí hace Omega Pro con Grupo Cifra, es que Grupo Cifra también hizo lo mismo: que relanza prelanzamiento Colima, le cambiaron el nombre igual. Aquí se ve, veanlo en pequeñito, Icon Tech, donde estuvo Juan Carlos Reynoso previamente a Omega Pro, que también desapareció una nueva plataforma llamada Decentra... ...donde lamentablemente muchas de las personas que estaban en Grupo Cifra... ...si querían seguir obteniendo ganancias... ...lo que tenían que hacer era volver a invertir en esta nueva plataforma llamada Decentra... ...lamentablemente cientos de personas se quedaron con la esperanza... ...de que Grupo Cifra les volvería a pagar su dinero... ...ya que en su momento Jonathan Cifuentes decía lo mismo... ...que su promesa de valor era que nadie perdería su dinero... ...pero déjame decirte que ya ha pasado más de un año... Y Grupo Cifra no le pagó a nadie Entonces déjame decirte que si Omega Pro ya lanzó una nueva plataforma Es porque a las personas que invirtieron anteriormente en Omega Pro Ya no les van a pagar absolutamente nada Me gustaría que me dejes Correcto Todas estas estrategias Es que todas son de manual Todas son de manual Y yo me acuerdo cuando esta, esta gente estaba pagando Cuando estaban pagando al día Yo lo dije Gente Saquen su dinero ahora que pueden. Ahora que pueden retirar el dinero. Y muchos me decían, pero es que me falta solamente dos, tres meses antes de llegar a diciembre. Yo les dije, no. Sáquenlo ahora. Ahora que usted puede. Porque antes de que lleguemos a diciembre van a pasar muchas cosas. Y la gente no hacía caso. Es que usted es un tóxico, es que usted es un detractor, es que usted no está en la compañía. ¿Qué va a saber usted? ¿Y qué pasó? Ya lo ven. Eh, vamos a ver, me quedan dos videitos más para que lo veamos. A ver, ¿qué fue? Esto es un short. Si alguna vez miras a una persona que se te acerca con todas estas características, bueno, no características, síntomas, ¿te quiere meter en una red de mercadeo para que tú también metas a tu familia y amigos? ¿O es una persona que solo quiere ser tu amigo para tratar de meterte en una red de mercadeo? que tan solo con una inversión de 100 dólares ganas hasta 10 mil dólares al mes? ¿Qué diga al mes? ¿A la semana? ¿Qué diga la semana al día? ¿Qué hijos de su grandiz. <risa> Muy bien, muy bien, muy bien De, de hecho tengo que empezar a hacer eh, Shorts Yo no he hecho la verdad pero, pero pronto voy a empezar a hacer Shorts para Youtube eh, Último video muchachos ¿Cuánto tiempo llevamos ya? 36 minutos Bastante Este va a ser un video Sí, lo que pasa es que El trabajo muchas veces De estos líderes como lo llamamos vulgarmente, es vender de más, probablemente ese discurso ellos lo han aprendido de otro líder que se los enseñó y siempre prometiendo de más, entonces allí es cuando empezamos a entender que hay cosas que, que sí, que realmente no van, que no van bien y al final esto se vuelve una actividad muy peligrosa porque estas personas lo que hacen es replicar, entonces en algún momento tú terminas diciendo lo mismo que te dijo esa persona, pero sin verificar pues absolutamente nada de si es real o no es real, bueno, sí, entonces, bueno, yo le pregunté cuáles eran los brokers, después que había hecho la inversión como tal, como a los, como a los dos meses. Yo le dije que cuáles eran los brokers que estaban operando el capital de Omega, ¿cierto? Él me pasó los nombres, yo obviamente lo que hice fue una investigación pues obviamente eh, más exhaustiva, le escribí a los brokers como tal y ellos me dijeron pues que, que no había ninguna relación con Omega Pro. La. No lo operaban, la Omega Pro. Claro, tú al no, tener, con, perdón, sí, tú al tener conocimiento, porque pues haces trading, entiendes que es un broker, entiendes cómo funciona esto, eh, te tomaste la tarea de escribirles. Muchísimas personas que quizás estuvieron en Omega Pro jamás hicieron eso. Algo que pues obviamente sabíamos que normalmente se inventan estos brokers, o estos brokers son normalmente de ellos, en algunos casos extremos o en algunos casos no existen. Son solo un nombre o un broker X que no, no lo regula nadie ni nadie sabe qué pasa con eso. Pero tú sí te tomaste la, la tarea de averiguar. Qué bien. Qué difícil. Y los líderes de... Los líderes o las... Eh... Chicos. Eso fue todo. Me extendí más de lo que debería. Eh, estén atentos porque todo lo que vaya pasando lo voy a ir subiendo al canal. Eh, y... Pues bien, eso fue todo. Chao chicos. Hasta luego. La... Ya me tengo que ir. <risa>